Pero si estás fuera de Bralón, solo suscríbete. Pero ya no serás más fuera de Bralón, porque ahora yo soy tu amigo. Así que, sin nada más que decir, ¡comencemos! Antes de comenzar con el tema del video, les quiero contar algunas cositas. Primero, como hoy es 13 de agosto, eh, hoy es el Día Internacional del Surto. Así que, quiero felicitar a todos los que, como yo, usamos más el lado izquierdo. Y también hoy es el día del humorista y agradecerles a esas personas que son humoristas por alegrarnos el día con sus hermosos chistes cuando estamos tristes. Y la última cosa que les quiero decir es que algunas personas me han dicho que haga videos más sobre libros y otras personas me han dicho que haga sobre la historia de los Legos y otras que haga videos sobre videojuegos. Entonces pensé, cuanto más suscriptores tenga, voy a ir abriendo nuevas secciones para el canal. Que sean para que ustedes se diviertan. Así que suscríbanse si quieren que haga más secciones para la diversión. Y lo último, ¿de qué trata el video que voy a hacer ahora? es un video en inglés, pero yo lo traduzco en las últimas partes. Así que se va a tratar sobre es un experimento que hice y es el último video del pasado. Así que ahora sí comencemos con el video. Good morning. I'm going to show you how to do a homemade water purifier. What you need: two bowls, water, dirt and bulgur. Step one: Set a bowl of clean water on top of the box. Step 2. Gently drop a small handful of dirt into the water. Much of the dirt will remain suspended in the water and the water in the water will be discolored. Step 3. Set an empty bowl on the table with next to the cardboard box. Step 4. Twist together several foot strands of wood jar to make a rope. Step 5. Put on end of this rope or wick into the bottom of the bowl of dirty water. Place the other end of the wick in the empty bowl. After the while drops on clean water, Dice que necesitamos un purificador de agua casero Y para eso necesitamos tierra, dos tazas, una cuerda, una mini taza con agua y una caja El primero, pon el agua en la mini taza Segundo, echa la tierra en el agua y mezclala La mayoría de la tierra quedará hundida en el agua como el agua en la taza Paso 3 Pon la taza con agua y tierra encima de la caja y la taza hacia al lado. Cu paso 4. Coloca la cuerda en las dos tazas de manera que las conectas. Paso 5. Déjalo así por dos días para que la cuerda succione el agua y la coloque en el otro tazón. Ahora vamos con la segunda. parte. later, what happened? The material in my and It absorbs water and that in front the bowl. It leaves the dirt behind. However, so the water that drips into a second bowl is clean. Thank you. Bye bye. Lo que dije en la segunda parte fue dos días después. ¿Qué pasó después? La cuerda absorbió el agua de manera que separa el agua de la tierra Cabe aclarar que este es un método de separación que se puede hacer en cualquier momento Así que nos vemos mis queridos amiguitos No olviden suscribirse Y darle un like al video Y también síganme en Instagram como Samu Osorior Y comenten ahí